me dijeron los chavos. Más de eso mismo, no te la aplicación de ninguno más nada. Asunza por lo menos, cuando traigan 7, 8, 8, pues se traigan, alante se traigan. Esos dividieron allá entre ellos al cheque. El cheque y si tiene fondos, puede ser una empresa, millonaria, de allá de Alaska. Hay que decir, me cambiaron la data en el banco de Alaska ya, O chequera ya he cambiado ¿no? Tiene 24 horas para que me tenga que así mismo le dice. Por chavo. <tose> Saca lo tuyo y te más gesto, le dice. Así mismo le dice. Verá cómo se caga, <tose> llego el chico a mi